No descendiente de David, no tengas miedo de llevarse a, a María, tu, a tu cámara, esposa, a tu casa. Todo. Si bien está esperando por obras del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará luz y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará luz un por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y, sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. El día de hoy nos piden reflexionar sobre la comprensión. Creo que todo el mundo ha estado en una boda, ha estado en un matrimonio, ¿verdad?, Ahí están los novios por consentimiento mutuo y se aman mucho. Imagínense cómo se sentiría José el momento que el ángel le dijo que su esposa, que va a ser su esposa, está embarazada. No ha de haber sido muy fácil aceptar, pero todo con la fe de Dios, él lo pudo aceptar. Les pido a ustedes, niños y niñas, que comprendan a sus papás que entiendan todo el sacrificio que ellos hacen, que comprendan a sus compañeros cuando a veces peleamos por cosas que no valen la pena, que comprendan también a las personas que les queremos como sus profesores, que queremos todo lo mejor para ustedes. Por favor que la comprensión entre compañeros, esposos, hijos, sea lo primero, porque la fe de Dios es lo que nos lleva a que comprendamos al mundo. según sus impulsos, sino que prefiere meditar y luego despedir a María de manera discreta. Porque no se desespera, Dios le encarga cuidar a su hijo. José entonces hace la voluntad de Dios. Primero de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Nos invita a mirar el amor de Dios, amor que nos hace hijos. Somos hijos de Dios y aún falta saber lo que seremos. Gracias. Podemos decir que la encarnación de Dios hecho hombre puede leerse en clave de este gran valor llamado comprensión. Es un Dios que se pone en nuestro lugar, que rompe la distancia y comparte nuestras tristezas y alegrías. Gracias. Gracias al amor comprensivo de Dios Padre, somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Dios, como afirma Juan, nos muestra la grandeza de su amor y nos lleva a vivir como hijos suyos. Con su amor comprensivo somos capaces de ver las razones de los demás y ser tolerantes con sus fallas. Si la Navidad nos vuelve comprensivos, entonces es un excelente Navidad, porque estamos aprendiendo a ponernos en el lugar de los demás. Gracias todos